Pero yo me pregunto, ¿el televidente tiene derecho a insultar? No, yo nadie, respeto mucho, nadie. y aquí nadie se ha tenido que quejar Pero de mi de comportamiento. Ahora, cuando usted me toca y no respeta los límites... Y de que usted le dice que no son personas limpias. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, lo que pasa es que en ese punto yo lo he explicado. ¿Quiénes pues son los vamos, que tienen eso? Vamos a escuchar el tema de Carolina. En ese mismo sentido, eh, nosotros queremos seguir la enfocando sucia el sucia. tema de sí. la limpieza de San Francisco de Macorís. Eh, decíamos en, en primeras horas de la mañana acá en el canal, en el programa, que en horas de la madrugada, eh, algo no acostumbrado por los horarios a los que estamos eh, o conocemos, o los que se entiende que están establecidos por móvil soluciones en la recolección de la basura, pues lo vimos lo vi madrugando. Lo Aparentemente para eh, bajar un poquito lo, la atención que se está dando con el, la, con el aglomeramiento de la basura en los diferentes barrios, comunidades, urbanizaciones con la basura. Posiblemente esto sea un esfuerzo de la alcaldía de limpiar un poquito las zonas que están siendo pues altamente afectadas por la aglomeración decía que en la caperuza donde hemos recibido un sinnúmero de quejas eh, estaba el camión anoche pero entonces vemos que de las calles más eh, hacia adentro de la urbanización pues el camión no llegó ahí de hecho nos escribía Garaboy decía que en la caperuza dona tampoco fueron que tienen ocho días la Toribio Camilo ni decir que es cada día que recibimos Varias, varias denuncias de diferentes amigos televidentes. Tenemos la situación del vertedero, que eso es, o sea, eso es terrible lo que está aconteciendo ahí y que dificulta gravemente, de manera muy seria, la agilidad del proceso de los camiones en lo que tiene que ver con la entrada y salida de los mismos. Alguien preguntaba, en el caso de IRCA, señores, pero el vertedero es el mismo que cuando vales. El vertedero eh, se ha movido porque antes tenía las condiciones, antes llovía. ¿Qué está pasando? Nosotros en un número de ocasiones hemos dicho, hemos hablado acá, de las diferentes dificultades que viene enfrentando el ayuntamiento municipal desde la entrada de la nueva gestión en lo que tiene que ver con el departamento de Ornato, Móvil Soluciones, comunicación entre la compañía y el alcalde, eh, el tema también de la sala capitular, que en un momento hubieron algunas situaciones, eh, la enfermedad, el COVID, que, que en principio le dio al señor Siquio, luego el tema de la pandemia, que él refería, luego el proceso electoral, y hace unas tres semanas Siquio nos decía que ya en estas semanas pues sí se sí iba a resolver el problema de la basura. Eh, todavía no ha pasado... Y esto eh, demuestra ciertamente la dificultad grave que está eh, enfrentando para poder dar respuesta a San Francisco de Macorís con el tema de la recolección, de tener una ciudad limpia, de que las comunidades no estén día a día escribiéndonos a nosotros que están ahogados, que no encuentran dónde ponerla, que eh, los gusanos, el líquido, el eh, estiviado, o sea, todo lo que tiene que ver con esa composición putrefacta que se da cuando tenemos basuras acumuladas, eh, si no nos caben en la casa, imagínese usted que vive en un apartamento pequeño, que usted tenga cinco, o cuatro bolsas de basura, usted sabe lo que va a pasar ahí con los gusanos y el líquido que emana que cada bolsa de basura... Pero entonces, si en el frente las barricas están llenas o, o la casita que se le ponen algunos edificios también están llenas, ¿qué debe de hacer el ciudadano? Hay una responsabilidad social, hay un compromiso individual, debemos de ser ciudadanos responsables, tenemos derechos, también tenemos deberes, tenemos un comportamiento que debe de ser el adecuado para ayudar a que nuestro pueblo o nuestra sociedad o nuestro país avance eh, y seamos mejores ciudadanos en sentido general. También se da el tema de que cuando tenemos eh, autoridades incompetentes nos desesperamos, señores. No imaginar lo que es usted tener su casa, en este caso llena de basura, no encontrar dónde ponerla, que usted no pueda limpiar, que usted no pueda limpiar su frente porque tiene una aglomeración ahí que no encuentra dónde llevarla o dónde ponerla. Entonces, todo este panorama de cosas está causando en San Francisco de Macorís ayun eh, Atención Ayuntamiento, Siquio, Móvil Soluciones, Ornato. ¿Qué van a hacer con el vertedero municipal? Alguien planteaba, eh, la gobernadora debe de ayudar a, a, ayudar a Siquió, al ayuntamiento para resolver el tema del vertedero, que se le eche cascajo como se le conoce, que se le pase una mano para que se pueda agilizar, que en este caso es una responsabilidad del ayuntamiento garantizarle a Móvil Soluciones lo que tiene que ver con el tema del vertedero. Entonces. Toda esta panorámica de cosas que estamos nosotros viviendo en la ciudad en estos momentos ha creado una situación de descontrol en lo que tiene que ver con esos puntos que se forman en diferentes barrios, en calles principales, casi principales como lo, como lo es La Salcedo, detrás del cuartel, puntos eh, donde se están haciendo mini vertederos. Nosotros preguntaríamos, ¿es usted el responsable? ¿Es usted el ciudadano eh, no comprometido, que vaya y echa esa basura a las calles. Debe de usted de quedarse con la basura en la casa, debe de usted hacer una manifestación pacífica con su comunidad frente al ayuntamiento, deben las juntas de vecinos empoderarse e ir frente a la casa, de, de, de, la casa municipal aquí, al ayuntamiento municipal, hacer un llamado o ir a la, a la institución Móvil Soluciones a que los... Los en, eh, los legisladores locales de la sala capitular digan, no, esto hay que pararlo, nosotros tenemos que resolver esto. San Francisco de Macorís no puede seguir así. Nosotros no podemos tener a la mayoría de los ciudadanos de las diferentes comunidades ahoga, ahogados en gusanos, en basura. Una ciudad que se ve muy fea realmente. Se ve asqueroso y perdónenme el término, no me gusta hablar así, pero nuestra ciudad se ve muy mal. Cosa que hay que decirlo, aunque a muchos no les guste, antes no pasaba esto. Eh, y esto denota que hay serias dificultades en lo que tiene que ver con el tema de la gestión. ¿Qué está pasando en ese ayuntamiento para poder resolver algo elemental, básico, de una alcaldía o de una gestión municipal? gerencia, gerencia, gerencia. Bueno, es un asunto de gerencia. ¿Qué no ha hecho? ¿Qué sí se hacía La antes. responsabilidad del PRM que le sacó la alfombra de los pies a Siquio, oh, lo abandonaron. Eh, sí, ese es un punto bien importante también. Lo, lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque piensan en el beneficio solo claro. personal. Porque en el ayuntamiento no le garantizaba jugosos no, claro. sueldos. Y gente que o sea, gente nadie de, tiene la claro, mítica. Gente que le debe por su comunidad. Gente que le debe en política. política. Eh, yo... ¿Tú sabes lo que me dijo sí. Canela a mí? ¿Canela? Ah. Que renuncien los dos, que yo asumo, la... óyeme, eso es una y actitud sumamente y, y, y oye otros comentarios que han hecho los que se han ido de la ayuda de la que dijo a oye, Estos otros comentarios fracasos. ¿Cómo va a ser? Claro. Claro. Sí. ser? Para que lo sepa. Y yo le estoy pidiendo cuando hago referencia a los males y a las soluciones. Pero yo por dije, Dios, que eso sería una locura otro, que yo diga que, que para dar un consejo a alguien. Me dé la posición pero que tiene Pero escucha otros comentarios que han hecho ¿Y quién se va a quedar ahí atrasado en el ayuntamiento? Lo sí, han dicho claro. los que se han ido la, Muchos regidores se fueron a otros cargos sí. eh, También se fueron los de departamentos vitales en este, en el, Cuando la él recibió que, que, que necesitaba el apoyo para, para el locales, que eso arrancara se fueron, se fueron y lo dejaron, lo dejaron solo solos. Realmente no fue. es justificando Pero esto le crea una situación claro. de pare, de... de de retroceder en el proceso Agregale de limitarlo. A, esto, a eso que tú acabas de decir, que para que tengan más claridad de lo que tú quieres eh, plantear. ¿Tú sabes cuál fue lo qué fue lo peor? Lo que yo dije aquí. Señores, ya que ustedes van a abandonar a Siquio, lo que él coloque a las personas que lo va a sustituir. ¿Tú sabes lo que hicieron? A base de, de, de poder político. Que hasta que no le salió el nombramiento se quedaron ahí de la capital, nombrado. se quedaron nombrados ahí, Así tampoco es. permitieron que realizara alguien el trabajo. Eso es peor. Y habían algunos que estaban fuera del país, bueno. estaban en Nueva York mientras ya estaban nombrados. Todavía están en Nueva York. ¿no? Y eh, eh, también nombrados en el ayuntamiento, que es un asunto de sistema. Dios, nosotros bueno. tenemos que sincerizarnos desde la gestión pública y empezar así, desde yo abajo. Esa gente ya y sustituye. Pero hay un, un tema político. Bien, mira. Hay un aspecto político que entonces se quedan como ahí, En veremos, sí. ¿no? Porque no puede afectar estos intereses. Entonces cierro, amado. Gracias, diciendo. eh, Dios mío, será una semana más darle al ayuntamiento para bueno. ver si las no te rías, amado. Lo digo en yo serio. Pienso, yo pienso Tal que vez hay ya que, la semana que viene las lluvias pienso van que a hay parar. Hay que forzar, forzar, porque la gente entienda que hay que buscar una solución a la, la van a y que parar, el síndico también entienda. Yo le estoy pidiendo a, a los comerciantes y al debe, sector que popular tenemos, que se unan. Tenemos que hacer una mesa de trabajo, tenemos que hacer una, lo que hizo el presidente en la capital. Sí. Miren, al final antes de que nos vayamos, he visto algunas, eh, algunas quejas de la gente a través de los WhatsApp. Miren, el okay. número la señora Yanilda Holguín, de San Francisco de Macorís dice eh, en la calle 5 no hay agua, que manden agua. Pero también el número que termina en 64 lo dice que en el Maras Mirabal no ha llegado el agua. Y el número que termina en 7142 dice, buenos días en vista del Valle, primera etapa no llega agua. O sea, estamos hablando de varias denuncias sí. de amigos televidentes sobre la falta de agua. Y Napa, ¿qué está pasando? Tiene que dar una respuesta a esta gente. Así es que Nada, muchas gracias señores. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana en otro programa como este. Esperamos por ustedes y pasen sí, un buen día. Bueno, mañana.